Feli Bautista, director de la Oficina de Ingenieros supervisora de Obras del Estado, hoy soy, suscribe el 1505-2006 con Sunland Corporation, República Dominicana, S.A. Un contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipo firma 19 pagarés que totalizan 130 millones de dólares. El 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2007, varias organizaciones actuando en calidad de parte interesada, eso de parte interesada, la Suprema siempre había decidido, oigan esto, y lo que hicieron para favorecer a Leonel y a Feli Bautista, y una violación a la constitución, Parte interesada, cualquier ciudadano. O sea, si, si Jorge Luis eh, decía... Pero en eso deposito tú deposita tu documentación y tú tenías derecho a querellarte contra Emen, por ejemplo. Sí. Jorge y un ciudadano. Tú verás lo que hizo la Suprema para favorecer a Lionel. Y en base a qué la Suprema hizo eso. Dice... Actuando en calidad de parte interesada, interponen ante la Suprema Corte de Justicia acciones en inconstitucionalidad. El 18-12-2008, la Suprema declara inadmisible las acciones en inconstitucionalidad, bajo el argumento de que los accionantes no tenían calidad jurídica. Oye bien. Que esas organizaciones no tenían calidad jurídica para querellarse. Ahí ellos entonces, lo que había sido algo impuesto, lo quitan, lo quitan como parte interesada. Parte interesada podía ser cualquier ciudadano que dijera, mira caramba, pero esto es un robo, déjame yo querellar. Ellos quitaron eso. Ya tú, como ciudadano o como organización, no, puede ser. no puedes ser parte interesada. Porque ellos lo quitaron para favorecer para a Leonel y a Félix Bautista. Entonces mira lo que dice aquí, en realidad con su decisión una mayoría de jueces de la Suprema se sometieron a la presión y promesa de mantenerlo como jueces hecha por Leonel Fernández, temeroso de que una sentencia contraria abría el escenario para un juicio político en el Congreso y su eventual destitución. Los tres jueces, entre ellos la esposa de Nani Salazar, En Murdó, tres jueces que se opusieron a eso. O sea, que, que querían que el caso se declarara eh, inconstitucional, el préstamo. Le dieron acogida a la parte interesada, pero la Suprema tiene 15 miembros. Ellos eran tres. Bien. Entonces dice aquí: los tres jueces con que hicieron un voto disidente, fueron excluidos. En la, o sea, los tres jueces que votaron en contra, los sacó Leónel de la Suprema. Elio muydó Julio Aníbal Suárez y otro que no recuerdo el nombre. Eh, el 28 de abril de 2013, Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, admitió que la sentencia de caso Zunlan fue una decisión política. Tú estás oyendo. Al día de hoy, no se conoce en qué se utilizó el dinero de este préstamo. No se sabe qué, qué, qué se hizo con esos cuartos. Responsable, Félix Bautista y Leonel Fernández. Monto, 130 millones de dólares, Resultado no investigado. Oigan, señores, porque este pueblo, hay que luchar contra la memoria. ¿Qué resulta? Que la constitución establece. Que de 20 mil dólares para allá que se cojan prestado, tiene que aprobarlo el Congreso. Entonces, estos inventaron unos trucos: de que les pagaré, qué sé yo, qué, qué sé yo, cuánto, para que eso no pasara por el Congreso. Entonces, por eso fue que se sometió una instancia de inconstitucionalidad, porque violaba la Constitución, porque tú no puedes coger 130 millones. De dólares Que no se han aprobado por el Congreso Y qué hizo esa Suprema Pero no, no solo eso A Guillermo Moreno se le olvida algo Que dijo después su, su Jorge Juega Porque Leonel después Lo degradó Que quiso ponerlo de presidente A simple miembro de la Suprema Y él dijo pero después que yo he sido presidente ¿Cómo voy a ser miembro? Que fue ahí cuando Leonel puso a Mariano Germán, un prestante, dirigente del comité central del PLD y que estaba en la misma oficina de abogados de Leonel Fernández. Leonel con él, porque era ma mayor que Leonel y se graduó primero de abogado. ¿Y tú sabes lo que dijo José Subera Boisa? Que eso debe de llenarnos a nosotros de vergüenza. Que la sentencia de la Sunlan fue un crespón negro dentro de la justicia dominicana. Oye, él mismo emitió Para que tú veas que este es un país Que está lleno de sinvergüenza De bandidos Él mismo emitió que esa sentencia fue una porquería y, y una diablura Y ese hombre es un honorable Aquí en este país Y esos jueces son honorables Esos que se prestaron a esa vagabundería Y entonces De eso es que este país tiene que liberarse De todas esas lacras Que impiden este país dé un paso hacia adelante. De eso este país no puede. Este país tiene que ir avanzando en el pensamiento. Este país no puede seguir y que pensando en danilo Medina, en Leonel Fernández, en el propio Luis Abinader, en Hipólito Mejía, Este país tiene que pensar en otra mentalidad. Porque esa gente tiene un historial. Porque tú ves Luis Abinader, oh, sí, también ha hecho muchísima diablura. Luis Abinader nombró a Wellington Arnold, que es abogado, al frente de INAPA y cambiaron la ley que establecía que para ser director de INAPA hay que ser ingeniero y él, oye, pero así no, así no. Entonces estos políticos no respetan la Constitución, pero como aquí no hay régimen de consecuencia, porque yo no puedo venir solamente a criticar la diablura que hace Leonel y Danilo, yo tengo que criticar lo que tú han hecho también. Que han violentado normas constitucionales. Entonces, así no se puede. Este país tiene que dar un paso hacia adelante. En términos constitucional. En términos institucional. Que quien la hizo, la pague. No importa quién sea. Que aquí haya régimen de consecuencia. Aquí suceden cosas y todo se queda igual. Y no pasa nada. Eso no puede ser. Pero ahí está en el caso de los tucanos. Que lo... lo lo tienen ahí engavetado, ahí tienen el caso del metro, que ahora fue que, que llamaron a Diandino. Y una serie de... de, de, de, de Mire esa, esa, esa vergüenza del peaje sombra. Eso fue con Hipólito y Leonel. Los dos son responsables de esa vaina. Los dos son responsables. Y nada, no, aquí no pasa nada. Y esos políticos tú lo ves hablando disparate. Porque este pueblo todavía no tiene conciencia ciudadana sólida. Por momento, no, por el momento el pueblo reacciona, como cuando la, la Marcha Verde, como cuando la Plaza de la Bandera tiene, tiene esa reacción y logra objetivo, o cuando la cuestión del 4%, o cuando la... la, la, la, la quisiera